por estar con nosotros en este espacio de mañana. Gracias. Bueno, y vamos a ver, lo voy a, lo voy a meter en un tema medio espinoso un tanto, ¿verdad? <risa> eh, vamos a ver las cifras oficiales versus lo presumible de contagiados y fallecidos por el virus del coronavirus. De acuerdo con los datos oficiales dados por el Ministerio de Salud ayer, nueve casos nuevos se registraron en la provincia de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 Um, <laughs>